Hola buena gente, ¿cómo están? Soy José Ultime, después de tanto tiempo estamos aquí, una nueva video reacción para el canal y esta vez eh, vamos a hacer una reacción eh, especial ¿no? a un nuevo GTPH del canal de Illuminatus que eh, hace tiempo que no reaccioné este, eh, tengo uno grabado que todavía no terminé de editarlo, que para ya hoy o si no mañana, veremos si es eh, si el tiempo. Y bueno, aparte subo las dos reacciones, ¿no? De esta. <risa> la que grabé, eso lo grabé a finales de enero. y todavía no los he no subido todavía. <risa> así que, va ver el tiempo que tengo, así que... El tiempo es mi mayor enemigo, pues no me alcanza mucho. Y bueno. Eh, acá estamos ahora en la nueva violación a salir un nuevo video. Esta acá. La batalla del oso. Que este es. <risa> y acá vemos a Bills, Goku, Dross... Thanos y el tipo este del mundo desconocido que vivimos en sus videos obviamente y bueno también eh, no mencioné creo que bueno iluminato recomendó mi video de, de acá ya de sorprende este, acá le pongo como la, la imagen que sí <ríe> yo creo que vio mi video le gustó eh, así que muchas gracias iluminato no y bueno por lo menos tenía, tenía un poquito más visitas <ríe> Que eh, Me acuerdo que tenía ¿cuánto? 100 ¿No? ya tendrá más de 1000, creo bueno, bueno, Ok gente, si te gusta mis videos o si, sí, puedes suscribirte y activar la campanita y todo eso, ¿no? Y seguirme en redes sociales, ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a reaccionar el video También dejaré su video eh, original de Illuminatus abajo en la descripción del video Y bueno, sin más preámbulos, vamos a reaccionarlo Vi los primeros segundos porque <ríe> no resistí, después... Cuanto dos meses que no subió iluminator un video no, así que bueno. Vamos a verlo a reaccionarlo este. Yo creo que yo lo vi hasta acá nomás creo. Y yo ve. Vamos a reaccionarlo y si más preámbulo, de play y. qué iluminado ¿Qué? ¿Qué, <ríe> A de series Señor Bill, ¿ya está listo el plan para matar a Thanos? <risa> ¡Guarda silencio! <risa> ¡Ah! ¡La ¡Al <el> meme! <risa> ¡Hola, JL! ¡Buenos días! ¿Eres un extraterrestre espacial? <risa> no! ¡Soy Rick Harrison y esta es tu muerte! <risa> espera, espera. Un, un segundo. La mata. Te doy 3.700 dólares para cambiar de mi vida. <risa> Debería usarme 149.300 dólares. <risa> Ay, el extraterrestre, JL. La mamá de JL. De un video así del. Queda de, de, de la. Ah, ya queda de la cuarentena ese, sí. Solo tengo 7 Ya, dólares Deberías darme 149 mil dólares Solo tengo 7 siete. siete Supongo que se acabó Sí, pariste <laughs> Oh, <ríe> lao. Ya está loco, me voy de la mierda. <ríe> no se fue tan... Oh. Estuvo observando. La se escapó. <ríe> Intentaron matarme, no sé por qué, pero encontraré al responsable. Oh. <ríe> la música? voy desintegrar esta el dios de la <risa> <risa> Mientras tanto, en Argentina <risa> ¡Mar! ¿Qué? ¡Hola, juntito. ¿Me recuerdas? Mira la verdad es que no Por todas <risa> las llamadas que hiciste Y también Por todos los chistes malos Juro que te terminaré Chistes malos Pa llamarlo. Se todos. <calentó, ¿no? risa> ja <risa> oh, no. toma, toma golpe <risa> pum pum pum <risa> ah, en la cabeza golpe <risa> pum pum pum <risa> <risa> ah, en la cabeza <risa> <risa> con que pasándote de vengate eh? verga que te voy a meter <risa> Basta. <risa> <risa> Los dos están muy rotos Ahora te demostraré <ríe> que puedo hacer trizas con mis poderes ¡Espera! <ríe> <ríe> <ríe> te mostraré mi verdadero poder <ríe> ¡Prosmete a la mierda! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ah, está rebuena Baja <ríe> Pero miren quién ya se jodió la crica de tu mamá. No puedo creerlo, sigue con vida. Ah, ah, ya ñaca. Señor Bills Goku fue derrotado. ¿Qué qué? Por un ¿no? guerrero llamado Dross. Luis, quiero ir con él, como usted ordena. <risa> El reflejo del tiempo. Tengo mi trabajo para ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¡Ah! ¿Qué pasa a la continuación? Tú decides cómo terminará esta historia. Yo soy <risa> inevitable. <risa> Caña. <¡Coño! risa> Son los fundadores. Jamos los fundadores. Ok, estuvo bastante genial esta foto Ok, muy buena como siempre Y a ver cómo se da la otra parte, está versus su droga. Ahí cómo se entra Estoy quien ganará, ¿no? A ver si en comunidad publicó algo Bueno como saben gente, puedes eh, darle like al video, puedes compartir, suscribirte a este canal para más reacciones como este. Bueno, dejar el video original de iluminatos abajo en la descripción. Y vamos a ver quién podrá ganar en esta beleza.